Cuando salgo para la calle Le pido a los ángeles Que entre sus alas me guarden Yo sé que la jungla está fría Pero soy más frío Y no se derrama mi sangre Siempre esperando que antes que yo compadres cuando mi hermano sale pa la calle yo le rezo a dios por favor que no muera quiero billetes pila de billetes quiero estar subido en ese panamera abajo arriba con todo lo míos ya vamos a tener para lo que tú quieras. y yo sé que yo sigo enfocado en la mía y los giles con la envidia y sé que no les quema la envidia los queman la vale mi glock con la nave espacial como Spock están haciendo Los rangos que somos mejores. Nosotros lo hacemos, no tenemos errores. y Si ellos nos ven, la vista la corre. No quieren que la bala tenga su nombre. Yo ya te lo dije, no quieras ser parte. Quisieron hacerse que eran cantantes. Vos de lo mío, nunca fuiste parte. Así que cuando yo suba, no quiera sumar. Salgo para la calle. Le pido a los ángeles que entre en su sala me guarden. Yo sé que la jungla está fría, pero soy más frío y no se derrama mi sangre. Siempre esperando que antes que llore la mía, que